Bien, de vuelta a Unity, eh, podemos ver cómo hemos añadido correctamente estos campos. Mira, por ejemplo, selecciono uno de los nodos y aquí en su inspector veis que ha aparecido la constante de dumping absoluta de 0,1 y en el caso de los muelles tenemos la constante de rotación 1 y la constante de deformación 10. Como ya sabéis, estos valores se pueden modificar en el inspector para dar distintos formatos a, a la animación. Con estos valores que he puesto por defecto voy a comprobar que efectivamente la animación es mucho más suave y se ve amortiguada mucho más rápidamente en el caso anterior. Compruebo que tengo Maximize on Play seleccionado para que se vea mejor y activo la animación. Le doy al Play. Ya sabéis que la animación arranca parada, por lo tanto doy a la tecla P de pulsar y arranca la animación. Veis cómo eh, empiezan a caer los nodos pero ahora el aspecto que tiene, esto es como una especie de goma, cuerda eh, que empieza a oscilar, es mucho más suave. En el caso anterior, eh, los muelles, sobre todo el muelle del extremo, tenía un efecto látigo y se podía elevar incluso tanto como el nodo fijo. Y ahora rápidamente se, están, se está frenando por el efecto de estos tres parámetros de amortiguamiento. Si dejamos pasar el tiempo... Eh, pues suficiente rato pues, llegaría el momento en el que realmente la, la animación estaría completamente parada. Aquí se está frenando poco a poco y prácticamente veis cómo ya funciona prácticamente como un péndulo, como fijo, rígido. ¿Veis? Estos son los efectos debidos a los parámetros de rotación y de deformación que han frenado. Eh, pues eso, que los muelles tengan distintas orientaciones, prácticamente funcionan ya como un péndulo rígido y por último eh, este movimiento de oscilación respecto de la vertical que cada vez se va frenando se debe a, al parámetro de velocidad absoluta, de amortiguamiento absoluto que es el equivalente a un rozamiento con el aire y que está frenando cada vez más la, el movimiento de de los nodos y, por lo tanto, de, de todo el sistema. Bien, eh, podéis eh, seguir practicando con distintos valores de los parámetros, ¿veis? Tanto los de rotación y deformación como los de eh, velocidad absoluta y daríais distintos efectos eh, para la animación. Podéis probar a ver qué ocurre con un mayor... Eh, coeficiente de dumping absoluto o un menor efecto en rotación, en vibración eso lo dejo para vosotros.